Listo, vamos a empezar con una capa y vamos a hacer nuestro cubo de vistas. Voy a remarcarlas más. Ahora, en una nueva capa, voy a empezar a dibujar con un color más oscuro. La opacidad la tengo al 100, entonces voy a hacer la pluma y le voy a bajar a la pluma. Un poco más le voy a bajar la capacidad Ahí está, sí, delgadito. Vamos a comenzar con el dibujo. Eh, lo más fácil es visualizar de arriba hacia abajo, porque la cámara está viendo de, de arriba hacia abajo. Entonces, yo quiero empezar a dibujar la charolita, esa que se es ve azul, más o menos a esta altura. Más o menos a esta altura va la charolita. Va a bajar como hasta a esta altura. Voy a llevarnos para acá. Voy a bajar. Lo voy a llevar por aquí. Pasamos aquí así. Y esta parte, como pueden ver en el dibujo, va recta. Entonces, le voy a dejar esto aquí. Aquí subo una línea. La parte de arriba también termina como en una recta. Los redondeos al final se los voy a poner con, con mejor calidad de línea. Para los redondeos, ustedes tienen que siempre dibujar las esquinas para saber más o menos por dónde va. Y estos redondeos, las esquinas redondeadas siempre les van a cambiar la jugada. Ahorita les digo por qué. Aquí estoy redondeando. Y vean, una vez redondeado, obviamente ya no va a terminar aquí, en esta parte. se termina por acá. Entonces voy a bajar por este lado. Y aquí voy a bajar de este lado. Ya está. Voy a ir borrando estas líneas que están como de más. También de este lado las voy a medio borrar. Y esta parte de aquí de abajo la voy a borrar. También esta parte de aquí no es necesaria. Voy a bajar por aquí. Y voy a abrir también por acá. que por aquí. Es la altura, la altura que voy a tener. Entonces voy a hacer zoom aquí. Para dar un detallito más acá. Aquí debe de tener un espesor. Si esta es una línea... La otra debe ir por aquí, y aquí debe dar la vuelta a mi carrito. Voy a dibujar este contorno. Y voy a llevar este espesor hasta acá, hasta acá va otra línea. Después de este espesor, lo que lleva es otra basecita, esta basecita va así, aquí vuelta, y otra vez baja. Otra vez de vuelta y otra vez baja, y se ve más o menos así. Voy a hacer una línea hasta acá, esta sube, esta se mueve. Estas líneas ayudan mucho a darle volumen al objeto, aquí ya se me fue la vista. Más o menos, se la llevan. Voy a irme a la ventanita que tengo por este lado. Sí, así va la ventanita. Voy a, dar, voy a darle espesor a esa ventanita. O profundidad. Cuando ya tengan esta parte de la cajita, hay que empezar... Con las líneas, la calidad de línea. En una nueva capa hay que empezar a dibujar con mejor calidad de línea. Voy a mandar la opacidad al 100 y voy a aumentar un poquito. Ahí está. Por eso si voy a empezar a marcar bien todas mis líneas.